de salud radial en esta pandemia ¿no? que estamos que estamos viviendo hoy vamos a tener un invitado muy especial, el presidente de, de emergencia Pinamar Villa gessel y bueno, la idea es que nos cuente un poquito, vos ya obviamente eh, es tu empresa, lo sabés, pero bueno, todas las incorporaciones que, que hicieron para el cuidado de la gente y de los afiliados, ¿no? Sí, sí, eh, conceptos claros que van a, le van a aclarar a la gente cómo cuidamos y cómo nos cuidamos. Perfecto. ¿Te parece? ¿Le damos la bienvenida? Adelante. Muy buenas tardes. Em, eh, perdón, Teodoro Mario Emiliano, ya ahí me confundo, eh, muy buenas tardes, Teodoro Mayo, presidente de la empresa de emergencia Pinamar Villa Gesell. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, muy bien, gracias a Dios. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Emiliano. Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Sabemos que estás trabajando desde, desde casa y eso también es, es ser coherente con lo que se dice, ¿no? Exactamente. Uno, si bien no está físicamente en la empresa trabaja de otra manera en casa y, bueno, busca busca alternativas como para no solo mejorar el servicio, sino proteger más a, a nuestros trabajadores, a nuestros empleados y a nuestros pacientes. Perfecto. Eh, Teodoro, contame un poquito qué es, el, acá estamos viendo en imagen a través del, del Facebook, este parece es tan poderoso, ¿no? Y tan chiquitito a la vez, eh, en mí es un cañón de ozono, ¿no? Es un ozonizador, sí. Bien. ¿De qué se trata, Teodoro? Mira, yo te voy a leer lo que es el cañón de ozono. Es un generador que emite eh, una ráfaga de aire ozonizado para ser distribuido a través del aire acondicionado en, en ambientes específicos. Es Ajá. un equipo portátil, compacto y de muy fácil uso. Sí, que no pesa nada. No pesa nada, aluminio. es muy chiquito. Eh, y que la función específica de este cañón es eliminar todo lo que son virus, eh, todo tipo de virus, eh, todo tipo de microorganismos eh, contaminantes que tiene varias funciones, eh, esto se empezó a hacer en las cámaras frigoríficas para eliminar el olor, para eh, potenciar el mantenimiento más de eh, las, los alimentos, frutas, verduras, que no se descompongan. Y se empezó a usar en salud en los sanatorios, eh, en sanatorios, en clínicas, en hospitales, porque quedó demostrado que elimina el 100% de todos los virus y bacterias. Acá lo estamos viendo, te pido Emiliano que le acerques un poquitito más como para que se ahí ahí perfecto, se ve en pantalla. Emi, ¿lo estás usando tanto sea acá en la base de Pinamar como en Gessel, no? Los usamos en nuestros móviles, eh, para con cada servicio que los móviles regresan a la base, eh, ozonizamos. Eh, lo usamos en la base de Villa Gesel, en las ambulancias de Villa Gessel. Eh, como dice Teodoro, es un eh, es un elemento que elimina el 100% de las bacterias, ¿no? Perfecto. Esto ustedes hicieron, recuerdo que hicieron un hisopado para cuando lo trajeron para ver eh, qué resultados tenía. Esto es verdad, ¿no? Exactamente, esto fue así. Cuando la idea del ozonizador o del cañón de ozono empezó viendo un artículo del el metro de Barcelona, los buses de Barcelona que a, a raíz del coronavirus eh, calcularon que había un 90% menos de pasajeros que viajaban y que ese 10% eh, viajaba con desconfianza. La uh -huh. empresa de transportes eh, de Metro de Barcelona implementó el cañón de ozono, vi un video, vi los resultados, porque muestran la ficha técnica, y lo probamos. De eh, y metro de Barcelona. Eh, Sí, pero... ¿Sí? Y averiguando dónde conseguía un fabricante en la Argentina, eh, también viendo otro video, vi uh -huh. la marca de uno de ellos, llamé, y en internet figura todas las fábricas que hay en la Argentina, llamé a tres de, la, de las tres más importantes, me asesoraron, y uno de ellos, que fue el que le compramos, nos hizo un desafío, me hizo un desafío que decía, eh, yo te lo vendo, vos me lo pagás, yo te lo envío, lo probás, si te resulta, te lo quedas y si no, me lo devolves. ¿Cómo es el desafío? vos terribles ¿no? Porque <risa> que te diga es que, eso, ¿qué seguridad tiene de su producto? Claro, Totalmente. Muy seguro, muy seguro de su producto. Entonces me dijo, vos, eh, antes de usarlo, eh, andate a un móvil a una ambulancia eh, y sopa cualquier parte, la parte que, más, que menos se te ocurra que pueda haber un virus, un, una bacteria. Eh, pasar el cañón de ozono, usarlo el cañón de ozono, eh, y después volví a par Y el resultado fue terrible. Ajá. Terrible. No quedó nada, absolutamente nada. Eh, es más, eh, en, el, en, el, en, el, en el, las especificaciones técnicas del de producto, nos envía eh, cómo utilizarlo y, por ejemplo... En, en, en, un, en un ambiente de 25 metros cuadrados hay que usarlo 3 minutos, por ejemplo. En un ambiente de 150 metros cúbicos, eh, 18 minutos. Depende de, la, eh, de cómo es el ambiente. Por lo cual, lo usamos en las ambulancias, lo usamos en las oficinas. O sea, ozonizamos todo como para que estemos bien, todos seguros, de que no que estamos protegiendo al 100% todas todo las oficinas, los móviles, que esto eh, repercute en los pacientes, en, lo, en nuestros empleados, darle la seguridad y esto se la da, se la da al 100%. Perfecto. Cuando hicieron esa prueba, ¿no?, de ozonificar el hisopado en mí, eh, ¿qué resultado? Es decir, no había ningún tipo de virus de nada, no solo del no, coronavirus. El, el resultado, claro, no, no, no, el resultado dio el 100% de efectividad, o sea, dio los virus normales que hay en un ambiente cerrado, eh, y cuando vimos el resultado después de ozonizar, eh, dio el 100% de, de digamos de, de nada, no había ningún tipo de, de bacteria. Entonces, eso nos da la seguridad de que es un dinero bien invertido en el cuidado, ¿no? Tal cual. Cuando estamos hablando eh, de, de estos espacios, ¿no? Ustedes tienen esta empresa de salud, pero también esto puede ser utilizado en... En restaurantes, en bares, en, en bueno, otros rubros? Exactamente. Eh, como vos sabés, eh, yo pertenezco a la Cámara de Turismo de Carilo y lo ofrecí y les expliqué que no solo está el cañón de ozono, sino que hay eh, otros equipos que no tienen, eh, no, no, no envían la cantidad de ozono que envía el cañón, por lo cual se puede usar permanentemente en baños. Son equipos como un reproductor de estéreo del auto, que se cuelgan y ozonizan permanentemente de una manera que no perjudica a la persona que está. Porque hay que aclarar que el cañón de ozono, eh, cuando vos lo colocás, tenés que encender el aire acondicionado y no tiene que haber ninguna persona ni ningún animal dentro porque los perjudica. Una vez que vos ozonizaste, por ejemplo, eh, ozonizamos en una ambulancia que son tres minutos, eh, tenés que abrir todo, ventilar todo, y eh, en el tiempo de que ozonizaste, o sea, si ozonizás tres minutos, en cinco minutos ya podés ingresar eh, al ambiente. ¿Sí? Con, bueno. el con este equipo que es eh, fijo, que se usa se como un aire acondicionado, pero tiene las dimensiones más chicas, eh, es permanente porque es menor la densidad, pero es como es permanente, ozoniza permanentemente todo, valga la redundancia, ¿no? O sea que sí, se usa para un montón de, de lugares. Bueno, esto puede ser una gran solución después de, de estas cuarentenas, ¿no? Que estamos viviendo para muchos comerciantes, para muchos lugares. El olor, porque esto que, que yo lo, lo vivo, entras al ambiente, por más que esté el aire acondicionado, ¿producto de qué es el olor? El choque de las placas, eh, eh, son placas, eh, eh, se produce el ozono con el choque, con el impacto de dos placas eh, cerámicas. Ajá. ¿Y ahí... Hay que recordar que el ozono es eh, la, la unión de tres eh, tipos de oxígeno. El olor se produce por el choque de las placas, y ¿sí? que es el que produce el ozono. Pero, ¿por qué se usa con aire acondicionado encendido? Porque el aire acondicionado es donde más bacterias y virus hay. Al eh, eh, no sabía refrigerarse, eso. Eh, Al refrigerarse eh, el, el ozono, al circular por el aire acondicionado, no solo limpia el aire acondicionado, lo, eh, todo lo que es el sistema de aire acondicionado, sino que eh, el frío elimina el olor del el choque de las placas de ozono. Nosotros lo usamos la primera vez sin el aire acondicionado y quedó un olor terrible, no se podía entrar. Entonces yo reclamé al, al vendedor y me dijo, no, tenés que usar el aire acondicionado. De hecho, en el video del micro de Barcelona, eh, inicia el video mostrando como la persona, el técnico, que va a colocar el, ozon, el cañón de ozono en el micro, enciende primero el motor y el aire acondicionado. Claro, qué, qué loco, eh, esto que, que estás diciendo, el aire acondicionado, todas las bacterias que, sí, sí, que, que, que transporta. tienen, ¿no? Sí, sí. Inexpensado, Por eso digo, en, en los transportes públicos, como en un subte o como un colectivo, un colectivo que está prendido en el subte, digo, porque eh, inclusive más... hay un aire acondicionado en invierno mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos virus que corren más allá del coronavirus? No, pero a ver, si uno mira el, el video este que yo te digo de los micros Barcelona, eh, se da cuenta que si bien no es un equipo barato, porque no es un equipo barato, por ejemplo, la, la empresa de micros de Pinamar podría tener eh, ozonizadores en cada cabecera y pueden, eh, eh, podemos viajar tranquilos de que los micros no nos van a contaminar de nada. Esto, eh, en este tipo, ¿no? Vos decís, bueno, en los transportes se pasa, eh, se tiene esto. Se puede viajar con barbijo, uno al lado del otro, pero con barbijo y oxonizado, eh, ¿ya evitaríamos este problema de no poder viajar? No, no, no. No se viaja uno al lado del no, otro. No, claro. claro. Hay otro video del transporte del metro de eh, Barcelona. Eh, que muestra, aparte de que el micro está ozonizado, y que vos podés viajar más tranquilo, porque afortunadamente con el ozono, si, si comparamos el video de, de cómo se ozoniza, eh, desinfecta con ozono y cómo se ozoniza, por ejemplo, cuando muestran los noticieros, eh, los colectivos o los trenes en Capital Federal, que eh, hay un, un, un regimiento de personas pasando eh, el desinfectante líquido y después un trapo, en este eh, en este sistema de los organizadores no tenés que pasarlo, porque es un sistema seco, eh, es un sistema que no deja ningún tipo de de, de estigio, ningún... Ningún, partícula. Polvisto, ningún nada, o sea que vos podés viajar tranquilo, que podés tocar una baranda que sabés que está organizada. Eso por un lado, pero eso no quita que viajen con barbijo y que, como muestra este otro video que te digo, eh, viajen... Eh, eh, sentados, no uno al lado del otro, sino con la distancia que tiene que estar. Perfecto. Eh, una vez, estas son dudas, ¿no? Una vez que, que se pone el eh, cañón de ozono en, en una ambulancia, eh, en, un, en un lugar, por ejemplo, en las oficinas, después cuando se lleva un paciente, se deja al paciente, ¿se vuelve a ozonizar o, o dura gente... todo el día? No, no. Fundamentalmente lo usamos cada vez que transportamos, trasladamos un paciente. Bien. Se desinfecta la cabina, se ozoniza la cabina de conducción y el habitáculo del paciente. Bien. Esto es fundamental de paciente en paciente, ¿no? Exactamente. Entonces. Sí, sí, exactamente. Como también te cuento que eh, estamos terminando de fabricar unas cúpulas que van arriba a las camillas, eh, donde aislamos al paciente al 100%, eh, bueno, es un sistema bastante sofisticado porque le hemos puesto eh, eh, ventiladores, eh, ventiladores para que ingrese el, el aire limpio y lo expulse a través del de, el extractor que tiene la ambulancia, eh, por supuesto entre la camilla y el extractor hay una manga, o sea que el paciente va totalmente eh, protegido y totalmente aislado, aislado. Totalmente aislado y el personal, el contacto es visual porque es de acrílico y salvo que eh, sea un paciente eh, muy crítico y que el médico tenga que hacer al, al, ¿Alguna, alguna maniobra, acción, alguna maniobra eh, abre eh, uno de los laterales y trabaja tranquilamente. Y después de cierre está totalmente aislado. Perfecto. Bueno, eh, después podríamos ver, entonces cuando ya esté eh, todo, podríamos ver este, las ambulancias, hacer un, unas imágenes como para que vean de qué manera Emergencia Pinamar-Villa Gesell está protegiendo a todos sus afiliados y también a los pacientes que trasladan. Eh, yo te cuento algo más. Nosotros eh, a nuestro personal le ofrecimos y le pedimos que lo hagan, obviamente, eh, cuando se van, que terminan la guardia, ozonizar sus vehículos, obviamente ozonizan su ropa, porque eh, las pueden eh, colgar en el baño de la, de la habitación de ellos, ozonizan ese ambiente y está totalmente desinfectada la ropa. Eh, es un muy buen producto. Y un último comentario, nosotros eh, cuando compramos el, el cañón, eh, y vimos el resultado que hago se lo ofrecimos a, a la municipalidad de Pinamar y de Villa Gesell a los dos municipios para que lo prueben con sus ambulancias así que está a disposición de ellos eso está bueno y si está a disposición de ellos está eh, para toda la comunidad no para el bien de toda la comunidad así que eh, eh, la comunidad donde vivimos donde trabajamos y de que somos parte no sí sí Sí, sí, porque tenemos que estar todos protegidos. Como dijo Emiliano, nos protegemos y los protegemos. Perfecto. Eh, bueno, muchísimas gracias, Teodoro. Vamos a seguir en contacto en este espacio de salud radial tan importante en un momento de pandemia. Vos sabés que yo escuchaba hace muchos años a un colega que hacía referencia al cuidado y, y la verdad que, eh, yo repito las palabras de él, nosotros lo que hacemos con estos sistemas de protección es un poco egoísta. porque O si nosotros protegemos a la gente, nos protegemos nosotros. Totalmente. Eh, siempre uno está en... Eh adelantado en ese en ese tema, ¿no? Eh, porque si cuidamos a la gente, nos cuidamos nosotros y podemos trabajar tranquilos con las condiciones que que son necesarias y que corresponden, ¿no? Y porque aparte cuando yo digo nosotros, no hablo de Emiliano, de Karina, de Teo, no, no, yo hablo de nuestro personal eh, también, porque si nuestro personal no está protegido, después lleva las cosas a su casa. No es como de repente eh, en otros trabajos donde posiblemente no tengan este riesgo. Nosotros trabajamos con personas que pueden o no estar infectadas, eh, no solo con el, con el COVID-19, con un montón de cosas, y si nuestra gente no está protegida, después lleva las cosas a su casa. Entonces lo mejor que eh, la mejor protección es protegerlos a ellos. Segura, es toda una cadena, creo que es así. Es así, es fundamental. Y más cuando es personal de salud, que, sí, sí. que se expone muchísimo y, y un agradecimiento total por todo lo que hacen. Porque la verdad, todo el personal de salud eh, merece nuestra admiración. Sí, totalmente. Eh, nosotros históricamente sabemos que los argentinos somos muy solidarios. Eh, y un ejemplo que siempre está la guerra de Malvinas, como el pueblo argentino donó hasta lo que no podía donar para ayudar a los soldados que teníamos en Malvinas. En todas circunstancias los argentinos somos solidarios. Eh, y, y bueno. Eh, y en es, esta pandemia los... también, porque cómo, eh, qué obedientes, cómo nos quedamos en nuestras casas más allá del cansancio que mental, hay mental, claro. ¿no? Eh, hoy en día cómo nos quedamos y cumplimos con lo que se dice, nos unimos hasta en esto, ¿no? Es muy importante porque habla de un, de un, de un pueblo, de, un, de gente que vive en un país eh, que cumple con algo tan, tan básico ¿no? como la cuarentena. Por más que no esté de acuerdo. ¿eh? Tal cual. Por más que no esté de acuerdo y que eh, mucha gente, muchas, muchos comercios no están pasando una situación económica favorable, tal eh, cual. cumplen con la cuarentena. Tal cual. Bueno, Teodoro, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un beso. Gracias Ciao, a ustedes. Te Gracias. Ciao, te Teodoro Mayo, presidente de la empresa Emergencia Pinamar Villa Gesell. Emi, ¿cómo hace la gente para afiliarse a Emergencia Pinamar Villa Gesell? Antes te voy a decir algo. Viste Decime. que nuestro eslogan es, nuestro, uno de nuestros primeros eslogans fue, eh, en donde estés, Emergencia Pinamar está con vos. Sin salir de tu casa. Eh, y la verdad que trabajar en un lugar donde eh, nos cuidan como nos cuidan da mucha satisfacción, muchísima satisfacción. Eh, eh, ayer hablamos con el personal por Zoom y no sabes eh, la gratificación que le da a uno como responsable que te digan gracias por cuidarnos. Tal cual. Es muy importante. Pero bueno, la... Mmm, los números para, para comunicarse, para afiliarse, en Pinamar es 498910, en Villa Gesell eh, 02255 478144. Perfecto. Muchísimas gracias, Emi. Nos vemos la próxima semana. Una cosita más, si no me ¿A van qué? a matar. Ay, tenés que mandar un saludo, es verdad. Le vamos a mandar un saludo a Pablo Virgarita, que nos está escuchando desde Capital Federal, un amigo de toda la vida. Así que bueno, Pablito, saludo para vos, para Gaby, para los chicos. Así que bueno, cuando termine la pandemia nos juntamos. Un, tal. un abrazo <risa> con grande todos. Paulista. Con todos los que se están que están juntando eh, que están escuchando, qué ganas de abrazar y de estar ah, con nuestros amigos, cosa, eh. es que somos un grupo a pesar de la distancia muy unido. Ajá. Y la verdad que se extraña la barra, se extraña. Se extraña la barra, me encantó. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Dale, nos vemos el martes si Dios quiere, el tal fin tal. de semana, eh. Gracias, igualmente ¿Vas a cocinar ñoquis mañana? Yo no